Melen la y lile, uchejare ucario yuga, bone yuga harome Lige juanica uchecho sinetele esusi susi, ale mi yenichi, liganile alwe juani. Huela inesi. Alwe hu honorum me juralira, pare ugachka pe napurigabile bo aneraga, napum el boy napuriga napuriga alwe inamla ale table rabo e yename. Lico napurige alwe ucario aqsa aranichi juani, Yati simi esusi na hatmia Liko esusi napulige lige liya etele arwe ukario ka yengo ligrukele. Tachiri yaga e yenli emi anele lige arwe ukario kanhele moebeniramme cote cheleba liko esusi ka anele nechi yuga simase Aligue la emi Pebe abe linile pe huera Napu napulige naple esusi lige simi alwe esusi yuga lige la machile ale menilgo lige ale mochile chile alwe yuga rukcheg merawe antresi anlim nile bile. napu simoni pegro bonira nile. Lige alwe Tresi, yate simile si mire yamia Simoni anilime. Ligue rewisa anele. Marre Uru alwe mesia si. Lige mío tru simoni bokne bonilate an treci anilime. Alena puasale esusi. Ligue sussi Simoni etesa rega anele. Mueca simoni anilime hu Juani inora. Akinana rawe. Se pase anelime sepasi mue. Se pe pegro aniame Alwe se pase ligue pegro perreste aniame ju. Melena rabue esusi usi galilea aneliche giro. Ligue simile. Ligue ale galilea aneliche nasteple belipe anelime Lige Ligue esusi anele alwe <risa> Nava, nechio yerwa. Belipeka, betsaira, anilichi, diogchi, vestegmenile. Liga alue liga alue avienale betsaira, espregmenile, chigo. Ligue Alwe belipeka, natanaeli, nasteple, liganele. Moisesio Osale huella, vilerio, nahuamio. Napu onorugme juramri nilige. Liga bien ararigo ararigao sale, alue NAPU NILGE, NAPU ANELE HIPE MAETERU. PE NAPU NAZARETA ANILICHI, DIOK hu. NAPU OSE INORA NILGE. LIGE NATANAELIKA ANELE. TABLE WESITE HAKARARAMLI ale NAZARETA ANILICHI. LIGE BELIPEKA ANELE. Heka SIMGA LIKO RAMACHIBOA. Napu ligue, es se Natanaeli Sebachi Napu esusi su se anele. sale, ale que nabile Israelita, Asirgara tasne yegara raichme. Natanaeli a la liga nile nele. Churga machigo ligue, Jesús Neka ale michunache pacharle lichi etene e Abe baschbeta choba ilichi muebelipte. Lige natanaelika anele. Mueven irame. Mueju honorugme nora. Mueju warura rarambre israelita nureme. Lige esusikan heli. Neka la machga astigetru. Muevile chuna ilichi pachale astigo. Alker gran iramuene chi. Ave irbey corahue ave chora sematri e me etemra Ligue rega rega anele ucherape neka labichia Mueca mueka etemhukru reuga rapachi liga viene tembra mue santo angli himochi pari rebugachi. Ligue aviene tembra mue santo angli hitgechi napuhatine neka bire pena puriga emi Nehu rebugachka na napurigar y oneraga.